Yeah, yeah, esto es fantástico Es Lion Records, esto es love Ya la sabes Especialmente para ti Yeah, Gracias a la luna, sé que no me quedé solo y... Gracias a ti escribo mejores coros y eh. gracias por llegar y que lo sepan todos me enseñaste que es amor y gracias al modo de tu lindura me encanta tomarte de la cintura ver tu sonrisa me provoca una locura y sé que tus besos son los únicos que me curan. Yeah. Son los únicos que curan cuando paso días malos No te dejo sola, yo solo sé que te amo Gracias a Dios por mandarme el regalo De tu mirada, tu sonrisa y de tus labios Y de tus labios, yeah Tomar tu mano se siente fenomenal que todos nos empiecen a mirar, estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel que conmigo se vino a quedar y Tomar tu mano se siente fenomenal que todos nos empiecen a mirar, estar a tu lado con tu belleza natural Eres un ángel Que conmigo se vino a quedar Me gustas de pieza a cabeza Me encanta bailar una pieza Ya tú eres la última pieza De este rompecabezas Soy solo tú en tus besos me escabullo y nunca huyo Tu mirada, tu sonrisa, tu carita es lo que uno quiere mirar Todas las mañanas, esa carita perfecta me encanta Mirarte a los ojos me mata, eres perfecta y neta que me atrapas Tomar tu mano se siente fenomenal que